un mito, una alimentación que cubra todos tus nutrientes que no los tengas. Si Ajá. no te gusta alguna, pues podemos encontrar algún algún color que te pueda simpatizar, que te pueda gustar y esto tiene que venir de hábitos desde los niños, por eso tan importante incluirlos en la mesa de la casa para que también lo podamos llevar a la lonchera y no lo estén regalando. Eso es importante, ¿no? Porque capaz ponen en la lonchera, sí. viene vacía, pero no la comimos. Pero come. no la comimos. Entonces... Tenemos aquí sandía. Exacto. Comencemos con los porcentajes. Ajá. Aquí tenemos frutas y verduras con más de un 90% de agua. Ah, eso mío. quiere decir que van, a tener, que van a ser más ricas en este líquido, pero también en el tema de la hidratación no solo importante el agua, sino los electrolitos. Uh -huh. Y estos son, pues, micronutrientes, algunas vitaminas y minerales, principalmente minerales que van a cubrir, van a ayudar a que el agua se quede en las células. Uh -huh. Porque si uno está también solo toma y toma agua okay. y no estás cubriendo electrolitos, pues así como entra se va. Claro. Por eso es importante poder cubrirlos. Y pues, si uno está también buscando mantener el peso, verduras y frutas con más agua también es menos calorías. Uh -huh. Te claro. llenas más pero tiene menos energía, entonces eso también te va a ayudar a cuidar la línea. En este caso, el porcentaje, bueno, nos has dicho 90%, pero la porción que debería comer una persona, ¿cuánto es? Hablando también de los niños, ¿ah? porque estamos hablando también uh -huh. de loncheras para ellos. Bueno, entonces hablemos de cantidades. Si hablamos de verduras, la verdad que cuanto más colores pueda tener una verdura, mejor tratamos de que sea dos puños. Ya. A veces uno, pues, ¿qué, les, qué se sirve? Tres, tres, este, tres, tres hojas. hojas, tres, hojas, tres uh -huh. rodajitas uh -huh. y en realidad es necesario Necesitamos que haya más cantidad y que podamos incluirlo desde los niños. Uh -huh. Las verduras con más agua en realidad se recomiendan para más adultos, uh -huh. porque si tú le das pura verdura con más agua a los niños, se van a llenar y no, no tiene buena, tantos eh. nutrientes, pero sí siempre es importante que lo podamos poner en una porción en un pirex. Uh -huh. Estas en realidad como tienen más agua, la puedes comer más como sin remordimientos, ah, porque mira, estas te llenan, así ah, que son las buenas, estas son las buenas no para importan. incluir en el día a día. Ah, por perfecto. así decirlo. Catherine, ¿y qué tenemos acá? A ver, ¿Recomiendas por ejemplo de fruta? sandía ¿Pepino? Uh -huh. verdura. Primero vamos con las, con las verduras, porque obviamente las frutas, como tienen un poquito más de carbohidrato, pues la única que podemos encontrar acá es la sandía, uh -huh. el melón también tenemos que tiene este más de 90, 95% de agua, pero entre el pepino, el apio, la espinaca, la lechuga, los pimientos, y los uh -huh. pimientos los buenos que son carnosos y te llenan, o sea, les puedes poner en diversas preparaciones, entonces, para quitarnos pues la lechuga, tomate, la única uh -huh. de verduras, sino que podamos ir incrementando cada vez más. Uh -huh. Y pasando pues de este 95% ya tenemos un 85%, ¿Sí? ¿Un, o sea, poquito sigue siendo, un poquito menos, pero sigue siendo muy eficiente. Uh -huh. Entonces vamos a tener aquí algunas verduras como el brócoli y luego ya tenemos frutas, porque como te decía, las frutas tienen un poquito más de energía, pero también una gran variedad de nutrientes. Uh -huh. Y tenemos a la tuna, maravillosa tuna, las mandarinas que son tan versátiles para llevar y comer en cualquier lado, las uvas y por último al 75% vamos a tener a la granadilla, y las ciruelas. Sí. Todas estas están de temporada, así que también son menos costosas, pero podemos incluirlas poco a poco en la alimentación. Sí. Como bien les decía, hay que acostumbrarnos a que siempre la alimentación tenga diversos colores por la carga de vitaminas, minerales y compuestos activos que equilibran el intestino sí. y con esto elevan el sistema inmunológico, hacen hasta que tu día a día sea mucho más alegre, sí. pero esto tiene que ser un hábito impartido desde los papás a los niños, porque no esperemos que ya pues que claro. ellos coman y yo no lo como. Exacto. Entonces, no hay que Ejemplo. Exacto. Y empezar, pues, con los a los más pequeñitos, pues, con bastoncitos que agarren el alimento, porque también el hecho de hacerlo todo purecito, purecito, bueno. no los acostumbra al sabor. Y cuando ya le hace el alimento entero, es como que es verde, ya no lo quieren comer. Entonces, va desde muy pequeño y luego el ejemplo de los papás. Y al día, por ejemplo, Caterín, ¿cuántas frutas debe comer un adulto? Se habla de, entre frutas y verduras, de cinco porciones. O sea, que cada color, pero si hablamos en... Formatos, pues las frutas en el desayuno, en la media mañana, antes de que el almuerzo, uh -huh. en la tardecita, porque son alimentos que son más energéticos, uh -huh. y las verduras tanto en almuerzo como en cena. Uh -huh. ¿Quiere decir que no se debe comer fruta en la noche? No. Uh -huh. O sea, esto también depende de cada alimentación y priorizamos estas frutas y verduras que tienen más agua, porque como les decía, tiene menos energía, así que si a alguien se le antoja este tipo de frutas antes de dormir, no habría gran problema, porque estas van a tener pues menos energía. Claro. Los... Ahora, cada te invito Mira. por... Porque Lucho se va a acercar con nosotros. Me voy a colocar para aquí a tu otro costado. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Lucho, jugo de granadilla. No, muchas personas lo que hacen es. Bueno, la pepita, no, chanco, chanco, chanco, y doy juguito de refresco. ¿Qué bueno esto no? Lo... Atento, Lucho, que Luchito ahí... Aquí tenemos, y es muy importante, uh -huh. porque como siguen siendo alimentos que queremos cubrir una gran cantidad de nutrientes, uh -huh. cuando le quitamos la pepita o nos acostumbramos a sacarla, entonces ya no estamos comiendo todo lo que este alimento nos puede proporcionar y estamos uh -huh. concentrando en la energía que puede tener. Uh -huh. Entonces, de que puede ser útil en algún momento como un mm, eventual, sí, pero como que lo único que le das es el juguito de gran nadilla porque no le gusta comer otra cosa tenemos que tener paciencia con la alimentación sentarnos con los muchachos para que ellos vayan saboreando todos toda esta variedad y que siempre podamos incluirlo en el día a día Katy en el tema por ejemplo de las porciones no permíteme incidir ahí que estaba escuchando la conversación o sea cuánto es lo que se tiene que comer porque a veces uno dice no bueno estoy haciendo dieta como fruta y y, y no me pasa nada y me como un kilo de fruta tampoco ¿no? exacto lo bueno es que estas son las que tienen menos energía por lo mismo que tienen más agua, pero la porción siempre va a ser lo que uno pueda agarrar, o sea, la porción de un puño, el puño, el puño, okay. el puño o sea, esta y estas en realidad si tú lo comes Tres diferentes en el día, ya estamos. Podría ser una cuarta dependiendo si uno se mueve más, pero con tres ni siquiera suficiente. te va a subir de peso. No o sea, más. No claro. más. O sea, obviamente va a seguir siendo mejor que meternos más pan o meternos más papitas o estos alimentos. Pero si es, que es que mucha fruta fácil. y dependiendo cuál sea, también eso podría convertirse en azúcar y, y, y te genera complicación o no? Pues lo que no se usa es lo que el problema entonces hay otras frutas que sí van a tener un mayor, una mayor concentración de energía Ajá. que obviamente no es que no se puedan consumir pero es una porque hay chicos que ya solo le gusta la, el plátano solo le gusta la manzana entonces lo único que comen el día son tres cuatro plátanos eso solo. por ejemplo porque <ríe> Ese es otro problema nosotros no por ejemplo es estamos acostumbrados al plátano sí porque te da energía no yo por ejemplo me traigo uno uh -huh. siempre para el desayuno y está bien porque es uno es una porción y ahora tenemos que ir a otros colores ah ¿no? está mal consumirlos sino que se llenan de un solo alimento y se pierde de la noche variedad. Se puede comer fruta porque muchos dicen Ay, si comes fruta en la noche, eso es lo que te hace engordar. Es cierto, o es mito. No, es mito en realidad, pero sí tenemos que buscar aquellos que tengan más contenido de agua, porque van a tener menos energía, a diferencia pues de pues una granada, una, perdón, una guanábana sí. o una chirimoya o lúcuma o el plátano, Ajá. que sí son un poquito más contundentes y obviamente sí es más energía para irse a dormir. Ajá. Así que estos, los que les he traído el día de hoy, vendrían a ser así los. Tips Incluso aquí estos por ejemplo la espinaca es muy muy bueno para el tema de la anemia, también para combatir la eh, como... Una fuente vegetal, pero pero no podríamos decir que, uy, con la espinaca. Para el, combatir. Hasta el sistema inmunológico. Al para el sistema para inmunológico, agua, sí, claro. exacto. Entonces, pero acá la, la variedad también es incluir los otros grupos de alimentos, claro. los cárnicos, los, la, las harinas, que sí son importantes, pero en una porción y siempre tratar de escoger los integrales, sí. los líquidos y así, que haya siempre el equilibrio nutricional. Pero cuanto más podamos incluir a esto, entonces más nutrientes le estamos dando a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no necesita desintoxicar. O, sea, o tomar algún batido para limpiarse, el colon o el hígado, no. Si tú le das todos los nutrientes que tenemos acá en una suficiente cantidad, tu cuerpo es capaz de curarse solo. Excelente. No necesitamos limpiarlo. Y la receta no. es la mano, ¿no? La receta Cinco. es la mano. Entre o sea. verduras y frutas, ¿no? Por uh -huh. elegir al día un tomate, palta... Mi mandarina, naranja. La espinaca, el pepino. Y ahí, y... Y ahí tengo. Ya un tenemos. pedacito ah, de sandía también que se sí, no, Y es más, y esto Buenazo. lo comes un poquito más y no pasa nada porque, como les decía, al tener gran contenido Bien. de agua, entonces tiene menos calorías y nos ayuda a Excelente. mantener la Listo, Bueno, esta mesa está maravillosa. Excelente, Katherine. Muchas gracias. Gracias por todos los consejos. vamos.